Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco. Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por cómo está midiendo el canal en estos días. Mejor dicho, desde febrero, desde antes de la cuarentena. La verdad es que estamos viviendo de una manera muy, pero muy creativa. Eh, nuestros grupos de escritura, como ven acá en WhatsApp, están con todo. Y me estaba preguntando yo, ¿cómo la estará viviendo la gente el tema del taller virtual? Y ayer tuve una opinión en el grupo que comparto públicamente. Creo que es la síntesis de, de nuestro estilo y de cómo estamos haciendo las cosas en este momento en donde hay que tener muy, pero muy buena cara frente a este mal tiempo. Sí, ajo, eh, Marce, por la, por la clase, estuvo maravillosa y le pones unos huevos que... Un fenómeno. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el jueves que viene si Dios quiere. Bueno, ahí la gente cuando Gustavo Busot puso esta opinión, la gente empezó a subir. Es excelente a la clase. Dice Ezequiel, se disfruta aún más en estos tiempos de aislamiento. Bueno, etcétera, etcétera. Y la gente después se sumó. <risa> este, así que mi, mi respuesta fue esta. Muchísimas, pero muchísimas gracias, gente. La verdad que. Estamos poniéndole la mejor cara al mal tiempo y estamos dando resultados también en el taller. Les mando un gran abrazo y seguimos con Tuti el jueves que viene. Así que bueno, para todos los extranjeros y los nacionales, la gente que vive digamos acá en la esquina de, del Dimarken Bunker, si tienen ganas de trabajar con nosotros, escríbanos. Yo después les dejo a la dirección de Skype. Vamos a escribir acá, mira vamos a escribir acá. Toda la gente que quiera escribirme por, va por Skype, me, me contacta con esta dirección y ahí yo no, no bien me suba lo veo, y ahí empezamos a, a hacer una pequeña prueba y los integramos a los distintos talleres. Ya prácticamente en dos ya no tengo más lugar. ¿eh? Eh, pero podemos fundar uno nuevo, ¿por qué no? Les aviso que también Nomi está haciendo un trabajo impresionante. Vení, vení, vení porque estás por acá. ¿eh? Esta genia que tengo acá, a ver, yeah. hola. Bueno, ella también me está dando una mano, lo mismo que Florencia y que Marina. Así que, si tiene ganas, nosotros, o sea, yo en mi caso, alumnos individuales, ya prácticamente no doy abasto, ¿no? pero ahí los puede tomar ¿no? muy tranquilamente. De hecho, los está tomando. Así que, bueno, los esperamos. Les mando un gran abrazo. Y la hacemos con Tutti en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. No se olviden de suscribirle, comentar nuestros programas, likear. La hacemos con todo. Hasta pronto.